ha tenido una situación tan buena eh, económicamente, sin embargo eh, la situación laboral cada vez es más precaria. Eh, hay que decir que el 40% de la plantilla es personal eventual, eh, estamos hablando de una plantilla de 5.000 trabajadores, eh, pues eventuales serían alrededor de unos 2.000. Eh, también existe en este grupo de, de eventuales una doble escala salarial en la cual se puede dejar de ganar entre 300 y 400 euros a comparación de un trabajador fijo. También tenemos que decir que los ritmos de producción cada vez son más, son más duros, son más imposibles y eso pues está afectando a la salud de los trabajadores. Y en el caso de, de, de los compañeros eventuales, pues el, el típico miedo a coger pajas por, para, para porque si no pueden ser despedidos. Eh, luego también la flexibilidad, la famosa novena hora, en la cual se están trabajando en los turnos de tarde 45 horas semanales y en el turno de mañana 53 horas semanales, incluidos los sábados, con lo que ello conlleva de, de cansarse y agotamiento para la, las personas. Y también hay que decir que cada vez se están externalizando más los trabajos, eh, lo cual eh, significa que las empresas que, que realicen esos trabajos, por pues las condiciones laborales son bastante más inferiores a a lo que podría ser eh, trabajos realizados por trabajadores de Mercedes.